Ministra, senadora Rieta. Bien, gracias. Señora ministra, ustedes se han comprometido a que el gasto militar crezca por encima del PIB en los próximos siete años hasta llegar a los 18.000 millones de euros en 2024. Y la pregunta que nos hacemos es por qué. ¿Por qué invertir tanto en defensa cuando la ciudadanía demanda que se incremente la inversión en sanidad, en educación, en dependencia, en igualdad, en pensiones, Usted suele decir que lo primero que necesita un país es seguridad y que luego vendrá lo demás. Pero ¿realmente usted cree que gastar 10.000 millones en barcos de guerra blindados, en nuevos aviones, cazas bombarderos, de verdad sirve para dar más seguridad a la gente normal y corriente? Para nosotros, para nosotras, lo primero que necesita un país es que a sus ciudadanos se les trate con decencia. Que nadie pase hambre o frío. Que nadie tenga problemas para vivir cómodamente en una vivienda. Que nuestros conciudadanos, nuestros jóvenes, tengan un empleo digno que les permita soñar con tener proyectos de vida autónomos. Y en esto no nos encontramos ustedes y nosotros, porque sus prioridades y las nuestras son diferentes. Existe una contradicción que nadie entiende. ¿Por qué se puede subir el presupuesto en defensa y no revalorizar las pensiones? Señora ministra. Un nuevo ejército de jubiladas y pensionistas ha tomado las calles. La causa de esa inesperada rebeldía tiene mucho que ver con el recorte de pensiones provocada por las reformas laborales del 2011 y 2013. Todo el mundo sabe que recortar las pensiones o revalorizarlas son decisiones políticas. Yo, humildemente, quiero exigirle que, al igual que hay un reconocimiento a la labor de los militares, se tenga un reconocimiento a los pensionistas un reconocimiento basado en la dignidad y el respeto, porque ellas y ellos son los que se han pasado toda la vida trabajando para levantar este país. De su trabajo y compromiso social llegó el estado de bienestar, que desde hace varios años el gobierno del PP está desmantelando. Señora ministra, con sinceridad, ¿puede usted mirar a los ojos a los españoles y españolas y decirles que en nuestro país uno de cada tres niños va a vivir bajo el umbral de la pobreza porque hay que invertir cuatro mil millones en fragatas ¿Va usted a decirles a todos esos pensionistas que con sus pequeñas pensiones han mantenido a sus hijos y a sus nietos en época de crisis que ustedes prefieren gastarse el dinero en la compra de 30 nuevos cazas y en vehículos de combate sobre ruedas 8x8 en lugar, en lugar de subirles dignamente las pensiones? ¿Va a tener el coraje, señora ministra? Señora ministra, termino con respeto. Permítame que le diga. Que no se están portando bien, como, con los españoles. No sirven a España con lealtad. Por favor, no sean novios de la muerte, sean amantes. Oye, es que no he terminado. Sean amantes del pueblo. Gracias.